porque la gente se enferma, sino que cuando están activos la gente se enferma y cuando no, no pasa nada está todo tranquilo.